este es tu negocio sin NetPay. Y este es tu negocio con NetPay. Esta es la nueva NetPay Smart. Con ella recibes pagos por chip, banda magnética, contactless y por telepatía. Bueno, telepatía aún no. Imprimes tickets así, y con internet gratis para todas tus transacciones. Esta es NetPay Mini. Con ella cobras donde quiera que vaya tu negocio. Esta es tu tienda en línea con NetPay E-Commerce. Así tus clientes pagan de forma fácil y segura, sin salir de tu sitio web. Estas son todas tus transacciones en un solo lugar con NetPay Manager. Esta es la conciliación automática para todos tus medios de pago en un solo clic. Todo esto sin importar la cantidad de sucursales que tengas. Y este eres tú, sin preocupaciones, con todo un ecosistema de cobros en un mismo lugar. NetPay.